Hola Morgan, un día duro, ¿eh? Debe de serlo, ya hablo solo. Tu memoria tiene lagunas, lo sé. Lo siento, es permanente. Lo primero que debes saber es que puedes confiar en January. Es un operador, es como nuestra copia. Sabe lo que has olvidado. Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón. Aplicamos sus patrones a los nuestros. Lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. De ahí viene la amnesia. Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero, ¿alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día? Pues, es justo lo que ha hecho Alex. La pregunta es, ¿por qué? Esto no te va a gustar nada.